...y que se debe estar hablando de las cuestiones privadas... ...porque él sabe lo que son sus familias... ...y con quién estaban en Estados Unidos... ...y yo hace 30 años que vine a este país... ...y de en 30 años me he hecho de dos profesiones... ...y me fui a jugar béisbol... ...no me fui como fueron las familias de ellos... ¿qué ¿Qué sabe ...que saben lo que fueron. Claro que sí, cómo claro, todos los testigos, claro que sí... ...no, lo que pasó fue que se hizo un proceso de conciliación... ...al no venir los dos abogados, nosotros titulares... ...nosotros pensábamos que aquí lo que se iba a comenzar... ...el juicio de fondo... ...hoy se iba a dar una preliminar...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 y el tribunal no lo citó.